Hola, soy Raúl de iPhone Digital. Eh, posiblemente habrás instalado en algún momento o desinstalado MacKeeper. Es un programa para poder optimizar tu Mac. Eh, inicialmente todo parecía que, que era bondades, que todo funcionaba correctamente o que era un programa bastante eh, bueno. Pero resulta que te instala cierto malware y, bueno, y te da ciertos problemas en tu eh, Mac. Eh, habrá muchos tutoriales en el cual te expliquen cómo desinstalar MacKeeper. Pero realmente no lo hacen del todo o completamente porque siempre dejan algunos archivos residuales o simplemente te dicen, bueno, sí, desinstala la aplicación eh, como se hace normalmente cualquier otro programa dentro del Mac y ya está. Pero esto no, no soluciona realmente el problema. Por eso, eh, si sigues viendo el vídeo, te voy a explicar cómo poder borrar y quitar todo rastro que hay en tu Mac de MacKeeper. Empezamos. Vale, como aquí puedes ver, está el programa MacKeeper. Eh, al, al inicio de la introducción te he dicho que puede ser que tuvieras malware. Tampoco es necesario que sea así, sino que también puede ser que te aparezca publicidad muy repetitivamente, pop-ups y que sea muy pesado o sea muy molesto. Y aunque luego lo desinstales, puede ser que tengas problemas con MacKeeper y no puedas hacerlo. Entonces es lo que te vamos a explicar o lo que te voy a explicar en este tutorial. Bien, eh, este es el programa MacKeeper. Eh, lo voy a cerrar. Y bueno, vamos a, a desinstalarlo como, como haríamos cualquier, con cualquier programa, ¿vale? Vamos aquí a aplicaciones, a ver que lo, que lo encuentre, vale, aquí está, lo vemos aquí, MacKeeper, ¿vale? Lo que voy a hacer es lo voy a arrastrar, lo voy a soltar en la papelera, aunque no lo puedas ver. Eh, ah, tengo que cerrarlo, bien. Sí, bastante lógico, lo ves aquí arriba está el cursor el icono de la marca vale vamos a ver si me deja ahora este es el problema de los directos vale ponemos contraseña y ya está en teoría desinstalado vamos a ver vale bueno aquí arriba ya nos aparece el icono en que estaba y bien mmm... Una vez que lo hemos instalado puedes pensar que ya está todo desinstalado del todo Pero realmente no es así, aún quedan eh, ciertos archivos que pues son basura o son residuales Y te voy a dejar aquí, a ver dónde se lo he puesto Vale Te voy a decir dónde tenemos que empezar a buscar Para ver si quedan rastros de este tipo de, de prueba. Vale, aquí te he dejado un listado eh, Te lo he puesto en... Porque la ruta puede ser que sea en español según el Mac como lo tengas configurado que está aquí arriba pero también te he dejado la ruta de archivos que pues lo tienes en inglés No, en el library y aquí pone biblioteca bien en mi caso el ejemplo que voy a hacer con como está en español vamos a hacer la búsqueda dentro de biblioteca entonces para que puedas encontrarlo fácilmente lo que tienes que hacer es abrir un finder como ves aquí entonces vamos aquí arriba del todo le damos a ir y luego le das a ir a la carpeta vale eh, por pues defecto también ya aparece biblioteca le damos a ir de acuerdo y lo que vamos a buscar en primer lugar es como ves aquí arriba que pone application support vale vamos a buscar esa carpeta y luego a ver si eh, está aquí dentro de esta carpeta o no vale eh, todo depende de la versión de MacKeeper que tengas instalada puede ser que algunos de vosotros eh, sí que le aparezca esta carpeta puede ser algunos que no vale Incluso los demás archivos que tenemos que ver a continuación o como estos que acaban en plist que ves aquí, o este de aquí, ¿vale? Uy. Bien, entonces el primero, eh, estamos en la carpeta Application Support y vamos a buscar si está la carpeta MacKeeper Helper, ¿vale? Eh, bueno, pues aquí pone Logic, Macromedia, en este caso no está, bien, perfecto. Luego la siguiente es, la, como ves aquí, carpeta Caches, tenemos que buscar si ahí está... Esta carpeta y esta otra carpeta, vamos a ver si está, caches, eh, vale pues aquí parece ser que tampoco está, vemos que está, a ver, sí, no, aquí no está ninguna de estas dos carpetas, perfecto, y luego vamos a irnos a la carpeta lounge agents, a ver aquí, dónde está, vale aquí la tenemos, y voy a poner esta vista que es más fácil bueno y aquí sí que tenemos el, un archivo plist vale pues esto lo enviamos a la papelera fuera contraseña bien y ya solo nos queda mirar esta última ruta que le damos para atrás y la carpeta launch eh, dimos vamos para atrás y la carpeta dentro de biblioteca, acuérdate siempre estamos ahí, aquí, launch eh, demons, y voy a ponerlo así de esta forma, vale, y aquí como vemos tampoco aparece eh, ninguno de esos archivos, vale, entonces solo en principio, en, en mi caso, la versión que tenía esta de MarkKeeper, te dejaba instalado eh, un archivo que ha sido este de aquí, vale, Bien, eh, no estoy, esto nos aún quedan dos cosas importantes que tenemos que mirar porque a lo mejor puede ser que no te hayas descargado el, el programa MacKeeper de la página oficial y puede ser que tengas instalado en tu navegador Safari la extensión o incluso cookies que, que te quedan instaladas a la hora de visitar esta página web. Bien, para eso abrimos Safari como ves aquí y nos vamos a preferencias. Lo primero que vamos a hacer es, eh, aquí vamos a ir a privacidad, como puedes ver, y gestionar datos de, de sitio web. Bueno, esto va a tardar un poquito, pero bueno, yo voy poniendo de momento MacKeeper, que es lo que quiero que me busque. A ver lo que me encuentra. Bien, pues aquí aparece la cookie, como te he dicho, eh, hacemos clic, le damos a eliminar y aceptar. Bueno, Ahora sí. Vale, le damos a aceptar y luego lo segundo que tienes que enviar es que aquí en extensiones no se te haya instalado ninguna extensión que te muestre publicidad de MacKeeper. Vale, puede ser que te aparezca, puede ser que no te aparezca. Tienes que hacer las mismas opciones también si tienes instalado Chrome. Y luego ya queda una última cosa, opción que puedes hacer, eh, ¿vale? Para intentar limpiar completamente todo el rastro que haya dejado MacKeeper. Eh, en mi caso yo lo que he hecho es instalarme desde eh, esta, de esta página web de aquí. Para comprobar si hay malware en tu Mac o en mi Mac Yo lo he comprobado y bueno es para saber si he quedado algún resto de, de, de MacKeeper, ¿vale? En principio pásalo, mira el resultados te pone Incluso a lo mejor puede ser que encuentres más cosas eh, eh, que no, a lo mejor no te esperabas Luego lo desinstalas y, y ya está pues nada, en principio eso es todo para que puedas desinstalar correctamente en MacKip. Si te ha gustado el vídeo deja un like o suscríbete para tener más eh, tutoriales y avisos de consejos y trucos como acabas de ver. Eh, nos vemos hasta la próxima. Desde aquí, desde iPhone Digital, Raúl López.